es tal que nos están llevando a una condición de que la rentabilidad de operar una estación de gasolina no la hay, nos están llevando a la quiebra. ¿Por qué? Por la existencia de muchas cosas entre ellas, pero la principal es el hecho de un mercado paralelo de combustible, no regulado, si no son las estaciones, que ha llevado consigo la merma en las ventas, en nuestras ventas. Como nuestros márgenes son eh, por galones, en el momento que dejamos de vender, dejamos de percibir y los gastos son los mismos. Ha dado lugar esto a que, como bien le dije ahorita, los negocios no, no, están, rentables, no están rentables. Pero es algo mayor, es que es que al no recibir, al no recibir el Estado, los impuestos de ese combustible que se deja de percibir porque con la bomba es el medio de recibir esos impuestos el Estado tiene más presión en los precios de los combustibles por eso al pueblo llano en caso de que ese combustible pase a las estaciones tendrá el Estado más facilidad de poder bajar los precios de los combustibles es decir, esa medida que nosotros exigimos también Ten, tendrá efecto la en baja. el valor de los combustibles, por tanto, del costo de la vida, del costo para el pueblo llano, del motoconcho, el motorista, la industria, todo. Hablando de esas estaciones ya, podemos decir que son clandestinas entonces. Es correcto, porque solo nosotros cumplimos con los, los regula las regulaciones internacionales de la, expendio de combustible. En una estación usted tiene eh, estudio de patio ambiental, usted tiene eh, asunto de seguridad industrial, usted tiene seguridad para el cliente, usted tiene muchas reglamentaciones que nosotros llevamos a cabalidad, regulado por el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Alrededor de cuántas estaciones ya así de forma irregular? Le, tenemos le, más o menos en le llamamos en el país le llamamos tanques clandestinos, tenemos alrededor de 2.000. Y eso han sido denunciado porque hemos tenido... Son tanques clandestinos. Sí, señor. Tenemos alrededor de dos años conversando todos los viernes con una comisión de industria y comercio donde le denunciamos esas cosas. Pero ha sido un conversatorio, un esfuerzo, sin ninguna reacción. ¿Hasta dónde llegar esta lucha entonces? Hasta las últimas consecuencias, porque es un asunto de sobrevivencia. Si nosotros no se nos arregla la situación, vamos a perecer como sector. Será un sector del comercio que va a desaparecer. como irán desapareciendo los demás? Porque hoy es el combustible, mañana serán las habichuelas, será el arroz, será otra cosa.